era un tópico que eh, ustedes lo van a escuchar mencionar mucho de aquí en, en, en adelante porque es una de las pocas cosas que podemos decir del cerebro que sabemos cómo funciona ¿ya? y que se llama la plasticidad sináptica y que está relacionado con algo muy importante en este curso que usted aprendan, ¿ya? Ustedes han hecho esta pregunta ¿cómo aprendemos? A ver qué idea tienen acerca del aprendizaje como dice aquí a esta hora tan temprano por la mañana, ¿ya? ¿Qué le pasará al cerebro cuando uno aprende? ¿No han escuchado por ahí? ¿Qué cosas cambiarán en el cerebro cuando uno aprende? Resulta que ustedes han escuchado de que en realidad eh, nacemos con un cierto stock de neuronas y acepto de, de ciertas zonas bien específicas del cerebro no hay generación de nuevas neuronas. Es decir, la, no, no, no hay una mitosis de, de neuronas constantemente lo cual en realidad es súper bueno ¿ya? ¿y por qué creen que es súper bueno que que no tengamos nacimiento de nuevas neuronas? es por una cosa súper lógica si decimos que el aprendizaje tiene que ver con las conexiones las neuronas esas, para que establezcan esas conexiones tiene que haber una historia previa por lo cual se establezcan esas conexiones. Esa historia previa lo podemos llamar que el aprendizaje. Eh, tengo mis dudas. Si en las clases ustedes aprenden mucho, pero sin duda tienen que aprender cuando se preparan para la prueba. Ya, digamos que en esa instancia hay muchas conexiones que se generan, qué sé yo. Pero imagínense que eh, ustedes sus neuronas se tuviesen que renovar cada cierto tiempo, que nacieran nuevas neuronas por mitosis eh, significa que las nuevas neuronas no tienen esas conexiones que tenían las otras neuronas entonces las van a tener que como reentrenar es decir, ustedes nunca pararían de ir a la universidad o a la escuela si tuviéramos neuronas que estuvieran naciendo eh, constantemente entonces es el, la razón práctica por lo cual no tenemos eh, mitosis de neuronas ¿ya? porque si no teníamos que pasar permanentemente estudiando ¿ya? reentrenando las nuevas neuronas para que aprendan una historia que conocían las otras neuronas que ya se murieron ¿ya? entonces eh, es bueno que no nazcan nuevas neuronas ¿ya? Eh, pero profesor si yo tengo un daño cerebral significa que olvido cosas depende de la, de la magnitud del daño usted ha sabido que hay gente que de, de repente sufre infarto cerebral y hay zonas del cerebro que se mueren o sea no zonas pero neuronas que se mueren pero resulta que hay terapia y cosas así la gente puede inclusive llegar a, a recuperar su su movilidad eh, casi en un 100% en muchos casos y, y cómo pasa eso resulta que hay, hay, primero que nada, en el cerebro hay redundancia. Redundancia significa que hay copia de lo mismo varias veces. Lo cual es súper bueno, porque si se destruye algo, tengo un respaldo, digamos, de lo que pasa ahí. Y otra cosa, que el cerebro es plástico. Entonces, si hay una zona del cerebro que falla, las neuronas que son vecinas, que están ocupadas de hacer otra cosa, pueden, después de un rato de reentrenamiento hacerse cargo de esas funciones ¿Ya? por eso es que funcionan las terapias de rehabilitación porque básicamente volver a entrenar a neuronas adyacentes a esas zonas que murieron para hacer las funciones que hacían la otra la otra neurona y todo esto hasta el día de hoy lo que sabemos ocurre gracias a que ocurren cambios en la sinapsis entonces nosotros vamos a hablar aquí, hablamos general, en general de neurotransmisores, pero vamos a hablar particularmente de un modelo que aquí tiene el nombre, se llama, el, ah bueno está en inglés, el modelo de malinov Nikolimalenka Malenka de LTP Expression. LTP, vamos a poner el, el, el nombre en español, Creo que esta la saqué claramente de alguna clase mía en inglés. Significa long term potentiation. LTP. Potenciación de larga duración. ¿De qué cosa? De la sinapsis. Entonces, hay un modelo que se llama el modelo de malinov y Malenka. Entonces, este modelo de LTP es para la sinapsis de tipo glutamatérgica, ¿ya? que el neurotransmisor es glutamato. Y en particular, del sistema nervioso central, ¿ya? donde ocurre... El aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que dice eh, este modelo? Dice que el glutamato en el sistema nervioso central se une a dos tipos de receptores que aparecen en este modelo. Uno, el receptor de tipo AMPA y el otro el receptor de tipo NMDA. Eh, ambos son receptores ionotrópicos es decir, son canales el receptor de AMPA a ver, vamos a borrar esta parte de acá porque no sé si lo escribí en la diapositiva siguiente el receptor de AMPA es un receptor que principalmente conduce sodio Y el receptor de NMDA conduce calcio y también conduce sodio. Ok, hasta este momento no le he presentado nada muy espectacular. Aquí en esta caricatura están representados los receptores AMPA en rojito y los receptores NMDA en amarillo ok, los dos son de tipo ionotrópico pero tienen una particularidad el receptor de AMPA cuando llega el neurotransmisor glutamato si se, eh, si se une el gluta Ups. ah, ya ah, que bueno, aprendí una nueva función de este control muy conveniente, puedo apagar. Entonces, aquí viene el glutamato por acá está el terminal presináptico del cual ya hemos hablado en toda la clase anterior y se une al receptor de AMPA entonces ¿qué va a pasar? un receptor se une el ligando entonces se abre ¿qué es lo que pasa? se mete sodio, se mete sodio ¿verdad? a favor de su gradiente electroquímico aquí, hasta aquí nada nuevo por otro lado tenemos el receptor NMDA que como dije también es un receptor de glutamato entonces llega el glutamato por acá glutamato se une al receptor de NMDA y qué es lo que pasa aquí está la parte interesante, no pasa nada en el, eh, y esa es la, la parte interesante cuando llega el receptor de glutamato al receptor de NMDA se une el glutamato pero no pasa nada porque el receptor de NMDA tiene una característica que es voltaje dependiente es decir, al potencial de reposo de la célula alrededor de menos 70 mV. no importa que llegue mucho glutamato no se va a abrir el canal necesita que haya un cierto voltaje en el terminal postsináptico Entonces, ¿te el esa es una deducción brillante claro que sí ¿no? <risa> hay, hay flujo de sangre esta mañana ¿ya? <risa> Efectivamente, si se libera el receptor de glutamato, va a entrar sodio, ¿verdad? Y nosotros ya vimos que eh, si entra suficiente sodio, se va a producir un cambio en el potencial de membrana. Entonces, el núcleo de este, de este modelo es que si entra suficiente sodio, va a cambiar el potencial de membrana hasta un potencial eh, en que este se pueda activar. ¿ya? Entonces, esto es muy parecido a lo que pasaba con los canales de sodio voltaje dependientes en el potencial de acción, ¿verdad? Que si había, un, había una perturbación en la membrana que podía ser de tipo mecánico que cambiara un poco el potencial eh, si llegaba a un cierto valor que era alrededor de menos 55 milivol se activaba el canal de sodio pero estos no son potenciales de acción estos son potenciales postsinápticos entonces, cuando cambia un poco el potencial de aquí adentro, eh, activa esos canales. ¿Ya? Entonces, esto es la versión cero. ¿Ya? Ya, la cosa es un poquito más complicada, la vamos a ver ahora. Entonces, llega el glutamato, potencial de reposo normal, no pasa nada. Pero sí, eh, si llega el glutamato a los receptores AMPA, puede entrar sodio. Si entra poco sodio, va a haber poca depolarización. Si entra bastante sodio, va a entrar más sodio se va a depolarizar más. Y eso va a activar los receptores de glutamato. Ya, y que acá tengo una animación de eso. Claro. Esto es una animación. Actividad eh, presináptica, importante. Libera glutamato. Aquí está el receptor de AMPA y aquí el de NMDA. Entonces aquí el NMDA está dibujado de una manera bien particular. Está dibujado con un ion magnesio ahí. Y en realidad lo que pasa es que yo les dije que llegaba el glutamato y no se activaba porque lo que pasa es que está bloqueado con un ion magnesio. Pero cuando aumenta el potencial postsináptico, este magnesio sale volando y se abre el canal. Entonces, bueno, llega el glutamato, se une al receptor eh, AMPA, se une al receptor NMDA, y si entra suficiente sodio al terminal postsináptico, se va a producir una gran depolarización. Eh, lo que genera esa depolarización es que, por ejemplo, ahí sale el magnesio. ¿Vieron esa animación increíble? <risa> Salió volando el magnesio por acá. Y ahora puede entrar calcio y aumenta los niveles de calcio eh, intracelular en el terminal posináptico. Y aquí el calcio activa una proteína que se llama la camquinasa 2. Camquinasa 2 significa calcio-calmodulina quinasa 2. Los niveles de calcio activan esta proteína eh, eh, camquinasa 2 y hacen dos cosas. Uno, como muestra esta flecha, fosforida el receptor AMPA. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, cuando fosforil el receptor AMPA, eh, puede entrar más sodio. En términos eléctricos, se dice que aumenta la conductancia del canal. Es decir, la cantidad, la cantidad de iones por unidad de tiempo aumenta. El flujo de iones. ¿Ya? Otra cosa que hace es que en la membrana, perdón, en la terminal postsináptico, si ustedes se fijan, aquí hay como una vesícula que tiene eh, receptores AMPA como que están preformados, es decir, están insertos en esta membrana, pero a este receptor de AMPA no le está llegando el glutamato, porque el glutamato está por allá, estos están aquí adentro de la membrana adentro del terminal postsináptico, es decir, aquí no les llega el glutamato. Entonces, otra cosa que pasa si la depolarización es suficiente es que estos receptores se llegan a la membrana y después viajan y quedan disponibles para ser activados en la membrana postsináptica. Aquí estamos resumiendo como 20 años de conocimiento de este proceso que hace que se saben los detalles entonces ahora lo que pasa que producto de este aumento de actividad de receptores AMPA aumentó la depolarización del terminal postsináptico entró calcio y el calcio produce por un lado de que aumente la, la entrada de sodio por los receptores AMPA y también puede producir la incorporación de receptores AMPA en la membrana postsináptica. Entonces miren qué interesante. Eh, ahora tengo más receptores disponibles para ser activados. Entonces para si tengo la misma cantidad de glutamato, por ejemplo, el efecto que va a producir en términos de cambios de voltaje va a ser mayor porque tengo más receptores AMPA yo les dije que esto tenía que ver eh, con el aprendizaje de la memoria entonces cuál es como el, el link que uno tiene que hacer eso el link lógico si hacemos el supuesto que el aprendizaje tiene que ser con fortalecer las conexiones de una neurona eh, ¿qué va a pasar con un potencial de acción si estamos en un proceso de aprendizaje? ¿Va a haber más o menos potenciales de acción? Si pensamos que la actividad del cerebro tiene que ver con el, lo que estamos haciendo, ¿no? con, con el estudiar, con aprender cosas. Entonces, es natural pensar de que si uno está en un proceso activo de aprendizaje, va a haber más potenciales de acción. Y si hay más potenciales de acción, y si hay lo suficiente... Eso puede generar un proceso de este estilo en la sinapsis. Eh, y esto se ha probado experimentalmente. O sea, si usted es un ratoncito, lo entrenan a hacer una cierta tarea que puedan hacer los ratoncitos, por ejemplo, moverse en un laberinto. Esos son tareas más o menos estándares que uno, un ratón, uno puede enseñar a un ratoncito. Si a ese ratoncito ustedes le ponen un eh, antagonista de receptores NMDA, el ratoncito no aprende la tarea que yo le puedo enseñar. Entonces, eh, no estoy diciendo, y aquí yo hago mi declaración de conflicto de intereses, no estoy diciendo que este sea el mecanismo del aprendizaje. Más bien, cualquier modelo a nivel neuronal que de cuenta del aprendizaje también tienen que dar cuenta de este fenómeno porque este fenómeno ocurre y uno lo puede medir.